Bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos tus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Pero en este video voy a hablar sobre algo diferente, un poco, di bueno, totalmente diferente. En mi último video mencioné que hace tiempo que no he subido un video, pero no les expliqué el por qué. Así que quiero hablar sobre algo que casi nunca menciono en este canal, pero creo que debería hablar sobre este tema un poco más porque es algo que es importante a mí. La última vez que hablé sobre mi fe fue en un vlog que es en inglés, pero fue en un vlog. Creo que tengo los subtítulos en ese video, pero es un vlog, un vlog que subí al principio de ese año de mi viaje al Grand Canyon, el Gran Cañón. Esta gira sí tomó mucha energía de mí. Esta gira de Rizos on the Road. Cuando regresé a mi casa me sentí súper rara. Fue como que no pude volver a una rutina regular y todo sintió raro. Empecé a rezar más y cada vez que me puse a rezar le pedí a Dios que me diera una señal en que ¿Cuál era mi llamada en esta vida? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que yo hago en este mundo? Porque me gustó mucho a viajar a todas las ciudades de esta gira y conocerles a ustedes que vinieron a los eventos y hablar con ustedes sobre la tema de cabello rizado. Pero no sé, es algo raro. Es como que si llegué a mi casa y sentí esa desconexión. Yo sé que muchas de ustedes me están viendo, o sea, espero que muchas de ustedes me están viendo por sus computadoras o sus celulares, pero es raro, es como que no sabes que tienes suscriptoras en vida real o sea que no sabes que tus suscriptoras son personas reales hasta que las conoces en la vida real o en persona So, a veces siento que solo ando hablando al aire como ahora y aunque sé que ando ayudando a muchas de ustedes con los problemas de transición y de cabello rizado y cosas así a veces me pongo a pensar si esto es de veramente lo que dios quiere que yo haga en este mundo si hay algo más algo más grande y yo sé que muchas youtuberas hacen videos por los likes por la fama por el dinero y cosas así pero yo siento que hay tiene que ver algo más grande que youtube hay que ver algo más grande que YouTube, en mi opinión. Así que me puse a rezar sobre esto. Empecé a ir a misa diario. Empecé a leer un libro que se llama The Prayer Circle. No, Draw the Circle. Que es como un reto de rezar por 40 días. Yo creo que este libro es parte del libro que yo leí hace unos años que se llama The Prayer Circle. Or the Circle Maker de um, Matt. Batterson. No sé. Creo que este libro también lo tienen en español. Voy a averiguar. Y les dejo la información ahí abajo. En la caja de descripción. Pero ese libro me ha ayudado mucho con algunos problemas que yo he tenido. También vi una película que se llama Day of Days. Que se trata de la fe el arrepentimiento y cómo superar las luchas personales. Tengo más información sobre esta película en mi blog si quieren leer más sobre de qué se trata allí también les voy a dejar el enlace ahí abajo en la caja de descripción pero es básicamente sobre dos personas que no se conocen um, que vivieron su vida con arrepentimiento y con culpa pero básicamente es sobre dos personas que no se conocen pero que vivieron sus vidas con arrepentimiento y culpa pero al final del, de la película ellos dos tenían parte en el cambio de la vida de la otra persona. No sé si lo estoy explicando bien en español. I'm sorry. Es sobre la vida de un hombre viejo que perdió a su hijo. Por forma de darle la adopción al esposo de su ex esposa y nunca lo volvió a ver. Y también de la vida de su enfermera que es cubana que también perdió a su hijo. Pero ella lo perdió cuando um, ella cruzó las aguas um, tratando de llegar a los Estados Unidos. Ella sí logró uh, llegar a Florida pero su hijo no. Y bueno en la película el viejo se despierta de un sueño donde... Él dice que Dios le dijo a él que ese día iba a ser su último día. O sea, que él iba a morir en ese día. Si no lo han visto, yo les recomiendo esta película. También tengo el avance en mi blog. Pero me puse a pensar en qué tan importante es de vivir su día como que si fuera la última día de tu vida. Vivirlo a lo máximo porque no todos tenemos esa oportunidad de saber cuándo va a ser el último día de nuestra vida. Dios no nos va a dar un anuncio que dice hello, ya se está acabando el tiempo, hoy es tu último día y ya tienes que hacer todas las cosas que siempre has querido hacer en tu vida hoy y hoy mismo. No, así no funciona la vida hay que aprovechar de nuestros días pero yo lo quiero hacer en una forma y una manera de servirle al señor y hacerlo feliz porque esta vida que yo tengo él me lo dio así que para mí es de encontrar mi propósito y una de mis escrituras favoritas es de primera de pedro um, versículo no capítulo 4 versículo 10 y aunque lo sé de memoria en inglés no lo quiero decir mal en español así que lo voy a leer cada uno de ustedes ha recibido de dios alguna capacidad especial úsela bien en el servicio a los demás a veces siento que eso es lo que estoy haciendo aquí en youtube pero si voy a usar mi capacidad especial que dios me dio ¿por qué no lo hago en forma de darle gracias a él yo siento que debería de darle las gracias por medio de lo que yo estoy haciendo no no sé es algo que he estado en mi mente por mucho tiempo y yo he estado rezando sobre ese tema y he estado filmando mis videos en mi rutina regular ya um, así que espero que estoy en el camino correcto alguien más ha pensado en cosas así o pensando en ¿Cuál es tu llamada de Dios aquí en este mundo? Por favor, déjame saberlo en un comentario abajo. Sí me gustó mucho hablar sobre este tema o sobre mi fe en mi vlog del Gran Cañón que lo hice o lo subí al principio de este año. Y me gustó mucho porque ustedes me dejaron comentarios positivos. Me sintieron sentir en paz y por eso es que me sentí confortable en compartir este mensaje con ustedes Si han pasado por lo mismo Déjame saberlo en un comentario abajo Déjame dedito arriba Si quieren ver más videos así Personales Aunque no tiene que ver con cabello rizado Sino sobre la fe Y bueno eso es todo Suscríbanse si no lo han hecho todavía Las quiero mucho Un besito Y nos vemos en el próximo video Bye ¿Aló? No funciona esta Ah hello kalla <laughs> oh. kalla